Hacia la segunda mitad del año pasado, el 2015, hacia agosto más o menos, eh, personas que pertenecen a la comunidad de amigos de la montaña, de camino a los cerros orientales, detectaron unas construcciones ilegales en los cerros orientales, en un predio que se llama El Bagasal, a la altura de la calle 76, detrás del Club Metropolita. Eh, construcciones que habían empezado desde antes, desde el comienzos de año, eh, que habían sido selladas por la alcaldía local, y las construcciones avanzaban y las volquetas entraban con materiales y los trabajadores entraban a trabajar. Eh, nosotros hicimos la denuncia a través de nuestras redes eh, y la hicimos continuamente y muchas veces y no se lograba. Eh, comienzos de octubre la Secretaría de Ambiente impone otros sellos por el impacto ambiental de esas construcciones. Son construcciones absolutamente ilegales. El nuevo comandante de la policía, el general Nieto, a partir de hoy o de ayer, él manifestó su compromiso de, de, de, de impedir que esas construcciones continuaran, eh, pero el hecho es que continúan. Para pedirle a la policía que cumpla los sellos y enfrente a la Car, a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, para decirle aquí es, o sea, no es un plantón contra la Car, señores Car, aquí está la ciudadanía organizada y numerosa eh, para apoyarla y acompañarla y para con ese apoyo ciudadano ustedes puedan, en cumplimiento de la ley, defender los cerros orientales, que es el principal patrimonio de todos los bogotanos. Y empecemos por el pedio Bagasal. La Rosales se secó porque las, eh, esa es, la, esa es la, la quebrada que pasa por esa cuenca, digamos, de la que estamos hablando, y porque algunas de esas construcciones las hicieron eh, contra la quebrada, la primera construcción de arriba es, es impresionante lo que hicieron y hay otra de las casas que la desvió, la represó para hacer un lago privado para sus jardines. Hay un documento técnico de la Secretaría de Ambiente que sirvió de apoyo para los sellos que interpusieron en, en octubre, donde hace un diagnóstico, donde habla de las razones por las cuales puso ese sello. ¿Por qué se está construyendo los cerros? Yo creo que ahí es un tema de varias razones. Uno es la codicia humana. Eh, los cerros es un lugar muy apetecido pues porque construcciones en los cerros en medio de semejante paraíso semejante vegetación y con esa vista tan hermosa de los mismos cerros o de la ciudad, pues eso hace que cualquier apartamento que tú hagas allá arriba valga muchos millones de pesos. Esa es una razón. Y lo otro es que históricamente Bogotá ha sido una ciudad que le ha dado la espalda a los cerros. Los cerros, es eh, desde que se fundó Bogotá, se fundó arriba pero mirando hacia abajo. No mirando hacia los cerros, cerrando en la espalda. Y así ha sido siempre. <música>